¿Qué tal amigos? De, al día nos encontramos desde acá, del Mercado del Río, en donde en estos momentos se realiza un operativo de control de parte de la Gobernación de los Ríos. Amiga, ¿cómo está? ¿Cómo encontró los precios el día de hoy acá? Bellísimo. Imagínense una libre papá la semana pasada, estaba a 30, ahorita está un, a 50 centavos, o libre y media por un dólar. Sueldo... Justamente aquí está el personal de la Gobernación, ¿qué les diría a ustedes a ellos? Que controlen los precios porque todo está caro y ya sueldo, no hay sueldo que alcance. Si usted gana un buen sueldo, de nada le sirve porque todo está costoso, todo. Mira el aceite. El más económico vale $2.50, que es el que promociona disque el gobierno. Y el resto, todo caro. Todo, todo ha subido, todo, absolutamente todo. Okay, gracias amiga. Bueno, esa es la versión aquí de una también de las compradoras. Hace un momento conversábamos con otra de las ciudadanas. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cuál es el control que ustedes están realizando acá? Estamos verificando en este momento este, si es que hay abastecimiento de los productos y cómo están manejando los precios. Eh, nos hemos encontrado con la novedad pues, de que en algunos establecimientos eh, está este, sucediendo el, el, el control normal que ellos hacen de su compra, su comercialización a través de la oferta y la demanda. Entonces, hay unos que tienen un poco encarecido el producto, hay otros que lo tienen un poco bajo. ¿no? Eh, por ejemplo, la zanahoria, la semana pasada en los controles que hicimos estaba a 75, hoy la hemos encontrado a 50 centavos la libra. ¿no? Es, eh, significa pues que eh, los, en las épocas donde ha habido dificultades, de que no pueden pasar los camiones de los señores, entonces eh, hay desabastecimiento y allí el precio aumenta. Hoy, en estos ratos, parece que ha habido la zanahoria, que es un producto que no hubo la semana pasada, en esta semana está viendo bastante todos los establecimientos. Me encuentro que tienen mucha zanahoria y ha bajado el precio. Hay mucha oferta, sí. ¿Pero cómo controlan ustedes? ¿Solamente la versión que les dice el comerciante que el producto está en ese valor? ¿O eh, hay alguna pizarra aquí que se pueda controlar? Bueno, nosotros les exigimos a ellos la lista de precios, pero ellos manifiestan que en este momento no pueden poner una lista de precios porque hay productos que no tienen y de los productos que tienen es muy poco lo que, lo que tienen este, en exhibición. Y eso se les acaba inmediatamente, ellos están a la expectativa de que les llegue otro producto para comprar y no saben a qué precio comprar, puede ser que venga un precio más alto o puede ser que venga un precio más bajo. Sí. Con los camiones también que están distribuyendo, señora eh, jefa política, ¿cuál es la novedad que se han encontrado ustedes? Bueno, la novedad de, y lo que todos sabemos que en todo el Ecuador pues los precios han elevado, nosotros hacemos el respectivo control, no solamente ahora como quizás muchas personas lo manifiestan, ¿no? son operativos que se realizan de manera permanente y nosotros con aún más intensidad lo hacemos precisamente por este tema de las paralizaciones. Si bien es cierto, eh, las personas aquí del, de, del mercado del río alegan pues que han subido los precios, por lo que los mayoristas también los venden a, a un precio un poco elevado. Entonces sabemos que la ciudadanía termina siendo la más perjudicada, es el consumidor final es el que termina pagando eh, por un precio elevado por estos productos de primera necesidad. Sabemos pues que las legumbres y todo esto sirve para eh, cocinar. Las personas que tienen negocios, por ejemplo, de los que viven de restaurantes, ellos también terminan siendo afectados. Como gobierno nacional y en este caso eh, por disposición de la gobernadora, estamos haciendo este tipo de controles, pero queremos hacer un llamado a todas estas personas que que terminan eh, afectando la ciudadanía, nosotros estamos siempre abiertos al diálogo para resolver cualquier situación o inconformidad que haya eh, en la ciudadanía. Si alguna persona se siente afectada dado los precios, ¿a dónde debe llamar? ¿Dónde debe denunciar? Bueno, eh, nos, eh, al comisario de Policía Nacional, al abogado Germán Llarena, Si ustedes tienen la ciudadanía a conocimiento de que algún lugar pues, también han subido los precios, pueden acercarse a hacer allá las respectivas denuncias. Okay. Gracias. Esa ha sido la información que nos ha dado la señora jefa política, María Belén eh, también acá en el mercado del río. Bueno, como podemos apreciar, se encuentran realizando un respectivo control en todo lo que es el mercado. Ahí vemos que están controlando lo que son los precios también y hablando un poco con los consumidores para ver... Eh, los productos también, ¿en qué precio se encuentra Amiga, cómo está? Buenos días. Hola, cómo está? ¿Qué productos viene a comprar acá? Zanahoria. ¿A ¿Cómo le está distribuyendo? Todavía no se, no ha pedido precios. Todavía no ha pedido el precio. ¿Qué otros productos ha venido a llevar? Veterava. La semana anterior realizó compras usted acá. No, primera vez. Realizado compras. Ok, Bueno, esa es la información que nos ha podido decir. Vamos a ver a cómo le están distribuyendo, a cómo le, a cómo está el precio de la zanahoria, amiga. Bueno, sí, la vendedora está en estos momentos empaquetando también para entregarle el producto acá a los ciudadanos. Vamos a esperar a ver eh, qué es lo que le, le da en relación al precio, porque de acuerdo con el comisario, el producto que es la zanahoria ha bajado de precio en relación a la semana pasada. Eso es lo que ha indicado. Al venir ejemplo, a consumir lo que son los productos de primera necesidad, estamos confundidos. Como ciudadanos estamos totalmente confundidos en cuanto al precio y el control de peso. Nos han subido los precios al doble. Y el control de peso está fatal, está muy malo, porque nosotros vamos a ver dos tomates, nos dicen que vale un dólar, que es un dólar la libra. Es totalmente irracional que dos tomates nos cueste una libra o un dólar. Y el otro que vemos en el tablero municipal, hay los precios, dice 50 centavos la libra. Cuando vamos a, parte por parte nos dicen, no, la libra de tomate está a un dólar. Entonces, a más de confundido nos sentamos afectados. Esa, ¿a qué otras novedades encontró hoy en, la, en el precio de hortalizas? En el... Eso, que están al doble. Eh, ¿En, en el precio al doble. Y el control de peso es lo mismo, porque estamos confundidos. Más? ¿Qué, ¿Qué le ha dicho la señora jefa política con quien usted acaba de dialogar hace unos minutos? Bueno, cuando usted llegó recién estaba dialogando con ella, no, no culminamos la entrevista. ¿No le informó acerca del alza de los precios? Dice que eso están dialogando entre las autoridades. Nada no, más no. Ok, gracias. Bueno, ahí está la queja de, de la amiga. A la final eh, se está realizando acá el respectivo control de los precios en el mercado, en los bajos del mercado del río, lugar donde se ha empezado a distribuir productos como tomate, eh, cebolla, productos que habían venido de la sierra y que la semana pasada presentaban total desabastecimiento. Esa es la información, amigos de Aldía, que les podemos llevar hasta estos momentos, invitarlos a que se mantengan conectados a través de nuestras redes sociales y también que nos sigan a través de www.aldía.com.es. Gracias para quienes permanecieron conectados.